Buenos días, mi nombre es Abel Campos y estamos en Casa Campos. Esta vez, como invitado especial, tenemos a Juan Miguel Cantó, director comercial de Replus. Eh, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Abel. Encantado de estar en Casa Campos. Cuéntanos un poco, ¿quién es Replus? ¿Quiénes son Replus? Somos una empresa, la cual eh, fabricamos ventanas y techos móviles. Disponemos de una infraestructura de 8.500 metros cuadrados y estamos ubicados en la provincia de Alicante, concretamente en la población de, de Alcoyo. ¿Dónde podríamos comprar una ventana o un techo REPLUS? Disponemos de puntos de venta en todo el territorio nacional, que son certificados por nuestra empresa para que tengan la profesionalidad para poder vender nuestro producto. Si quieres pasamos a ver un poquito la ventana, tenemos aquí una muestra, cuéntanos eh, cuáles son las características principales eh, de la ventana Replus. Nuestro producto tiene una característica diferenciadora como es la triple junta. En el mercado la mayoría de productos en cuanto a ventanas de PVC disponen de doble junta. Nosotros hemos incorporado la tercera junta o junta central. De manera que cuando nosotros cerramos la ventana, disponemos de una, dos y tres juntas de goma. Esto nos permite tener un mayor valor de estanqueidad. Cuéntanos algo más sobre las características diferenciadoras de la ventana REPLUS. La ventana REPLUS, como bien te he comentado, dispone de tres juntas de goma, que eso hace ser una ventana mucho más hermética y estanca a la vez incorporamos en esta misma el triple vidrio con doble cámara 1 2 y 3 vidrios y dos cámaras de aislamiento y la unión entre este tipo de vidrio y nuestra ventana hace tener unas prestaciones de hueco de primera línea en el mercado eso si lo sumamos a el llamado folio total que lo que hacemos es, para ventanas decorativas, con terminaciones decorativas, que el interior de la ventana tenga la misma tonalidad decorativa que en el exterior. Esto lo unimos también a la posibilidad de hacer las dos hojas oscilobatientes. En el mercado lo que vemos es que hay normalmente solo una hoja oscilobatiente. Nuestra perfilería y nuestro sistema permite que sean las dos hojas oscilobatientes y esto es un valor más que tiene la ventana REplus nuestras ventanas disponen de unas paredes de 3 milímetros es algo muy importante porque esto eh, marcará la resistencia y durabilidad en el paso del tiempo un producto innovador que es el refuerzo metálico que tiene la parte interior con rotura de puente térmico triple junta de estanqueidad eh, doble batiente y además folio total eh, características exclusivas de la ventana de plus ¿Cómo se identifica una buena ventana? Bien, para identificar una buena ventana hoy es muy sencillo existe un identificativo que se llama etiqueta energética esta es la etiqueta energética la etiqueta energética identifica el tipo de vidrio y la prestación de la ventana y su conjunto. Es decir, marca unos valores de aislamiento de la ventana, marca unos valores de aislamiento del vidrio y marca el valor de aislamiento del vidrio y la ventana conjuntamente. Nosotros tenemos que exigir la etiqueta energética cuando compremos una ventana. Porque solo de esta manera podremos identificar las prestaciones de esta ventana. Excelente. Cuéntanos también un poquito, por favor, acerca de los techos móviles de Repus. Tienen muy buenas prestaciones y aportan a la vivienda un gran valor. Muchas viviendas disponen de terrazas, las cuales en verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío. Y las, utiliz las utilizamos muy poco tiempo. Con un techo móvil REPLUS puedes utilizar la terraza todos los días del año. Si es invierno, lo climatizas en calor. Y si es verano, lo climatizas en frío. De tener un espacio que solo utilizamos un 10% del tiempo, podemos utilizarlo al 100%. Por eso... El techo REPLUS le da un gran valor a la vivienda. Qué bueno tomarse un café, un desayuno, bajo un techo móvil acristalado en pleno invierno, bajo la lluvia, excelente. Hay un tema muy importante que es el de la instalación de la ventana. Cuéntanos en qué medida puede afectar al rendimiento de, de la misma. La instalación del producto es una fase importantísima en el proceso de renovar una ventana. Desde Replus, de forma puntual, auditamos las instalaciones de nuestros puntos de venta, para de esta forma poder transmitir la garantía al cliente final de obtener el mejor acabado, tanto de producto como de instalación. Desde Replus, certificamos que Decoraciones Campos realiza las instalaciones con total garantía. Quisiera preguntarte qué más se te ocurre que pueda aportar valor a nuestro público. Yo creo que el mayor valor que tiene Replus es la gente que trabajamos día a día en este proyecto, en esta empresa, para conseguir llegar al nuestro cliente con un producto innovador y de garantía. Replus es la mejor ventana, estamos seguros. Muchas gracias, Juan Miguel. Gracias, Abel. Me ha encantado estar en Casa Campos y la oportunidad que me ha brindado Decoraciones Campos para exponer los fabricados que realizamos en nuestra empresa Replus Ventanas y Techos. Nos vemos. Hasta pronto. Y si te ha servido para algo, y no te disgusta, que pincha en me gusta.